San Martín un buen padre o no? Bueno, no sabemos podemos escuchar un montón de de, de, de, de pensamientos de distintas personas, pero bueno, también lo, lo ponemos a discusión con muchos que están del otro lado, porque seguramente uno por ahí se pregunta ¿por qué estarán preguntando eso? nosotros creemos que sí, pero bueno lo vamos a dejar para que nos lo diga nuestra invitada, ¿te parece? 261 44, 4444 44. Ustedes pueden opinar sobre el tema. Y sí, por supuesto, vamos a profundizar con nuestra invitada, con Adriana Micale, historiadora, que ya está sentada acá a nuestro lado. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo es estás, Adriana? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, un gusto tenerte. Bueno, eh, fuerte esto que nos preguntamos, ¿no, San Martín? Fue hola, un buen hola. padre. Hola. Eh, los libros dicen que sí. Ajá. Sí, y muchos colegas tuyos también. Pero bueno, con sentido común, uno se pone a pensar, nació Merceditas, la volvió a ver siete años después. Eh, ¿Cataloga eso dentro de un padre abocado? A ver, yo creo que a San Martín no lo tenemos que analizar con los parámetros actuales. No, uh -huh. claro. Es decir, hoy día estamos frente a, a nuevas generaciones de... ...de padres que se hacen cargo de sus hijos... ...totalmente... ...que, que adoptan un rol muy activo... ...y, y que interactúan con ellos... Eh, ...muy activamente... Uh -huh. ...bueno, en el momento en que nace Merceditas... Eh, ...San Martín estaba nada más y nada menos que preparando... ...el ejército libertador... Uh -huh. ...estaba viendo cómo iba a ser para trasladar... ...más de 5.500 soldados por la cordillera había puesto en pie de guerra la provincia de Mendoza y sí tenía una familia, eh, estaba también justo en esa etapa en que acababa de declararse la independencia, eh, era el gobernador político, al mismo tiempo eh, era la máxima autoridad desde el punto de vista militar. Y Imagínate. bueno, Remedios eh, fue mamá, un 24 de agosto... Y él estuvo, estuvo en ese momento. Claro, me imagino que con todo esto, uno que... Con todo lo, lo que conoce, ¿no? De San Martín, con lo que llevaba, cada cosa que hacía, decir, bueno, un padre no tan presente, difícil también de criticar. A ver, si tuviéramos que decir... Eh, si, si tuviéramos que imaginar, eh, habría que decir que San Martín estuvo presente, pero estaba mucho más activo eh, siendo un hombre público y claro. un hombre militar. Está bien, Coincido en eso. Entonces podemos eh, decir que este hombre fue destacable por toda esa faceta y no sentirnos obligados a decir que también fue un padre amoroso, presente, cuidadoso. Digo, no es que esté marcando una postura, digo que podríamos señalar como positivo una faceta de él y no otra. Sí, y podríamos también, eh, creo que, marcar como dos momentos importantes en cuanto a su relación con su hija. Uh -huh. Eh, hasta los siete años, bueno, está librando batallas, independizando países, armando no solamente el ejército acá en Mendoza, sino después armando el otro ejército y conformando una flota naval para ir hasta el Perú. Está eh, interactuando con la sociedad del momento, que eh, tanto acá en Mendoza como en, en Chile como en Perú, eh, hubo una parte de la sociedad que le fue absolutamente adversa. Hasta los siete años... San Martín es un padre, es padre, uh -huh. es padre. Ahora, después de los siete años realmente sí tuvo un rol protagónico, eh, se hace cargo de su hija. Cuando se muere, cuando, remedios. Cuando muere, remedios, eh, la pasa a buscar por Buenos Aires. Uh -huh. eh, podría perfectamente haberse la dejado a los escaladas, los, los padres, uh -huh. los abuelos, de, claro. de los papás de remedio, pero, se, pero decide llevársela. Y también, yo creo que esto, esto es la clave, eh, todo lo que él haga y redacte, porque eso también es, un, es muy importante, desde las máximas, desde el testamento, eh, hace referencia a un hombre que hizo absolutamente todo por su hija, uh -huh. por, su, por su familia, uh -huh. Y fundamentalmente el final. San Martín muere, a diferencia de otros libertadores como, como Bolívar o como Higgins, San Martín muere en el seno de una familia contenido por el amor de su hija, de su yerno y de sus nietos. De su nieto, yo creo que, yo creo que eso, eh, eso de repente habla mucho de lo que él construye, Exacto. de ese padre que se aboca a su hija a partir de los siete años. Dijiste la palabra máximas y la verdad que, que hoy más temprano me puse a leer y detalladamente cada una de ellas y analizarla hoy también en el rol de mamá, porque capaz que la última vez que la vi, voy a ser sincera, fue en el colegio. Y la verdad que son bastante fuertes. Yo te pregunto, Adriana, hoy, ¿cuál es... De las máximas que escribió, la que más eh, ruido te hace o la que más fuerte impacto te hace. Vos sabés que, ahora que decís esto, las, las volví a releer. Yo me acuerdo sí. en la escuela primaria a mí me las hicieron... De estudiar. memoria. Sí, de, de memoria, sí, total. ¿no? Entonces cuando las iba leyendo eh, decía, qué que impresionante. Y lo pensaba para una niña para una niña de, de nueve años. Y él arranca el primer, la primera de las máximas, son doce... La primera de ellas agarra y, y le plantea humanizar el carácter. Está en plena etapa, Merceditas, y a los nueve años están en plena etapa de definición de personalidades. A los nueve años de Mercedita, él escribe las, las claro, máximas. Él, sí. las, uh -huh. él las escribe cuando eh, ella está haciendo sus estudios, uh -huh. él está en, en Bruselas y ahí decide redactarle las máximas que se llaman Máximas para mi hija. Para mi hija. Uh -huh. Y entonces le dice, a ver, humanizar el carácter, ser de alguna manera, eh, mantener una actitud de respeto hacia los insectos, ¿no? Porque uno a veces, yo a veces veo a los niños, bueno, le ponen el pie, o nosotros mismos sí. le ponemos el pie arriba de, de un insecto. Después, in, a medida que van avanzando, incorpora otros valores importantes, uh -huh. que son el amor al aseo, el sí. respeto a la propiedad privada... Eh, el, el establecer, el convertirse uno en una persona de confianza. Eh, eh, San Martín de alguna manera le va diciendo a, a Merceditas que tiene que ir a lo largo de su vida eh, dándole importancia a la educación, uh -huh. al respeto... Y a la caridad hacia los pobres. Total, sí, exacto es. San Martín es un hombre moderno, uh -huh. es un hombre que, que, que ha vivido en la época de la Revolución Francesa, eh, sabe perfectamente ideales como la libertad, la igualdad, y esto él se lo mete en las máximas, eh, entendiendo que es una niña de nueve años y que tiene que crecer a lo largo de toda su vida con eso. Cuando uno mira esas máximas, dice, bueno, ¿cuánto hemos perdido? Eso te iba a preguntar, ¿pensás que los argentinos las llevamos a cabo a la hora de educar a nuestros hijos o que tendríamos que aplicar alguna alguno en particular? Bueno, la, la última uh -huh. escribe Respeto a la patria y amor a la libertad. Y escribe estos dos conceptos, patria y libertad, en mayúsculas. Hoy en día nosotros que estamos atravesando esta crisis eh, sentimos por la Argentina muchas veces no valoramos lo que tenemos y, y bueno y tampoco no, no defendemos esta libertad que que se supo conseguir en algún momento. Y hablando de las máximas qué eh, te ocurre cuando incluso hasta colegas dicen que no pertenecen a San Martín que no las escribió a él. Bueno. Por suerte no me he encontrado con, con personas bueno, que... Bueno, pero con, ha sido con polémica colegas, suerte, a, a nivel pero, nacional. Pero basta con, basta con ver el, el texto manuscrito uh -huh. y con la firma para darte cuenta que sí, que las escribió San Martín. Uh -huh. Está, están escritas, están eh, las escribió de, de, con su pulso uh -huh. y las, las, ah, eh, Manuza, las firmó. Sí. ¿Cuál es el fin de hoy? los detractores entonces? Bueno, el fin de los detractores es siempre... Eh, poner en tela de juicio a San Martín como, como héroe, como libertador, como padre de la patria. Y eso, eso tarde o temprano siempre termina cayendo en saco roto, por suerte. Adriana, eh, datos curiosos sobre San Martín. Eh, no sé, obviamente sabes un montón, un montón. ¿Es verdad que le gustaba la guitarra, que le gustaba la jardinería, que era muy codiciado y que en los fogones se encargaba de leer, de hacer lecturas a los que no sabían leer? Eh, era muy común en la época. Eh, la mayoría del, de los soldados eran analfabetos. Uh -huh. ¿Mm? y, y una manera y una manera de instruirlos uh -huh. es haciéndoles leer. Esto ya lo había tomado de Bernardo de monteagudo un, un abogado que lo va a acompañar durante las luchas independentistas. Pero ¿sabes que Él le da tanta importancia a, a la educación que justamente cuando él regresa de de América hacia Europa, busca eh, colocar a, a Merceditas en una escuela, en, en una escuela en Hampstead eh, College, en, en Londres, porque busca que le enseñen idiomas, que le enseñen arte y que le enseñen también música. Ah, mira. Él, cuando uno repasa la, la biblioteca que tenía San Martín, él era un apasionado por la música, de hecho, tocaba muy bien la guitarra. Entonces, ¿es verdad? Sí, sí, sí. <risa> eh, le gustaba la pintura, le gustaba eh, la jardinería, le gustaba mucho la jardinería. En todas las casas que él tuvo en Francia, eh, se dedicó a la, a la jardinería el tema del, del cuidado de las rosas y la y de las dahlias, ah, como aparece en, en los textos. ¿Eran sus plantas preferidas? Sí, sus flores. Sus flores, perdón. Volviendo al San Martín Padre, bueno, les recordamos a ustedes que queremos saber qué opinión tienen respecto de él, si fue un buen padre, no. 261-344-4444, nuestro WhatsApp está abierto. Y le seguimos preguntando a nuestra invitada. En, en la reunión de preproducción charlábamos de este hombre que, la verdad, eh, toda la vida vivió eh, relacionado a lo militar, desde tan pequeño ingresó al ejército que hay anécdotas que hablan de un padre que incluso a la hora de poner sanciones a su hija era eh, bastante rudo, sí. al punto de encerrarla. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno. Teniendo en cuenta la pedagogía de la época sí, claro. Antiguamente los padres eh, Antes de, de, la, de los tiempos modernos Los padres castigaban sí. severamente a los, a, los, a los hijos Pero los castigaban, los castigaban muchas veces A tal punto de que terminaban matándolos oh. eh, A partir de, de fines del 18, principios del 19 Ya se empieza a observar en la pedagogía En la pedagogía infantil que hay un cambio de el, los golpes y de la violencia hacia el encierro. Hacia el encierro o hacia la prohibición, por ejemplo, de comer. Cuando San Martín se lleva a, a Merceditas, que la, que la saca de la familia de los La pasa a buscar por Buenos Aires y se la lleva a Francia. La saca, la saca de, de la familia... Eh, se la lleva y viajan aproximadamente durante dos meses en el barco. Yo me imagino que una, una niña de siete años debe haber ido y venido. Sí, sí. Y San Martín le escribe una carta a, a Guido, a Tomás Guido, con quien él tenía una relación muy estrecha, donde, le, donde le, le aclara que justamente eh, es, un, es un diablotín, es un diablo, pero tenía siete años. Y que la ha tenido que encerrar en el, en el camarote. Y bueno, y posteriormente la, la, la mete en, en los colegios en forma pupila. Uh -huh. Pero una vez que logra eh, su preparación... Ya directamente pasa a vivir el resto de su vida con, con su hija. Con su hija, con su yerno y con sus nietos. ¿Nos podrías contar un poquito, sobre todo de los que están del otro lado, cómo Mercedita conoce a su marido, papá de, de sus hijas? Eh, Merceditas lo conoce a Mariano Valcarce. Uh -huh. En 1830, cuando tanto San Martín como Merceditas contraen cólera uh -huh. en, en Francia. En 1830 se, se estalla el cólera en Europa y pega muy fuerte en Francia. Eh, Mariano Balcarce era, era médico y había eh, estaba haciendo una representación del, del gobierno argentino en Londres. Se cruza a, a Francia los atiende, atiende a San Martín y a Merceditas, y dos años después, en 1832, se casan. Y van a tener un matrimonio para toda la vida eh, con San Martín. Siempre van a vivir, eh, San Martín siempre va a vivir con ellos. Uh -huh. eh, se casan en el 32, y la primer nieta de San Martín nace en la Argentina, al año siguiente, es eh, María Mercedes, porque de, de, de, una vez que se casan, el matrimonio viaja a la Argentina para estar en contacto con los padres de Mariano Balcarce. Claro. Y allí nace la primera pues nieta. Mirar, ¿no? uh -huh. Sí, sí. Eh, hay... Por eso yo, yo decía, O'Higgins muere en el exilio y solo. Claro. Y después de haber llevado toda una vida muy intensa, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Que no fue el caso de San Martín. Y Bolívar también muere solo eh, molesto, molesto con su patria cuando se estaba yendo hacia el exilio a, a Inglaterra. Y San Martín, es cierto, muere en el exilio, pero muere junto a una familia, sí. junto sí. al calor de, de, de, de, de su núcleo familiar. Da la sensación, o al menos es la percepción que tenemos algunos, de que eh, en Mendoza no se respira tanto fervor sanmartiniano, no eh, en, en consonancia con la parte de la historia que se escribió acá con el presente. Bueno, mira, yo siempre suelo decir que nosotros los mendocinos somos los más sanmartinianos de todos los argentinos. Ah, mira. Sí. Y que San Martín es el más mendocino de todos los argentinos. Nosotros tenemos a San Martín eh, casi como que nos, eh, nos lo inoculan desde que somos chicos. Sí. La plaza, la calle, el parque. parque. Uh -huh. lo, que, lo que a nosotros nos faltaría un poquito más es eh, conocerlo, es leerlos, es leerlo. Uh -huh. Por eso siempre es la mejor recomendación. Porque uno eh, encuentra a un hombre con tantas facetas y con tantas aristas... Que realmente es un, una suerte de, de, de cofre humano eh, en donde uno siempre puede aprender muchas cosas. Si es que un poquito tiene que ver eso de que, de que estamos en deuda con él. ¿Mm? Sí. Estamos en deuda con los grandes pa padres de la patria. Sí, en primer lugar, conocerlos. Uh -huh. Y en segundo lugar, tratar de seguir el ejemplo que ellos nos dejaron. Qué importante la educación que nos dan desde chiquitos, ¿no? Desde cómo nos enseñan la historia, porque por ahí lo pueden tomar como si fuera una materia más. Y en realidad me parece que ahí también empieza, empieza la base, porque en casa no es mucho lo que podemos aportar. Pero es re importante cómo nos cuentan la historia en la escuela. Sí, eso es clave. sí es clave La, la pasión que uno le pueda poner al relato histórico. Total. Un relato histórico que, por supuesto, siempre tiene que ser en base a la, vera, a la veracidad, ¿no? Pero, pero es muy importante porque, bueno, a ver, cuando uno sale a la calle, es lo que decíamos recién, eh, nuestra calle principal se llama San Martín. Bueno, ¿quién era San Martín? Claro, claro. La plaza, el parque, equipo de fútbol, es decir, tenemos todo San Martín por todos lados. Totalmente, Totalmente. bueno, pero como decías, no significa eso que lo conozcamos. Eh, como debemos conocerlo Hacemos un alto pero no para dejar el tema Sino para leer los mensajes que llegan al 261-344 Les preguntamos si creen que San Martín fue un buen padre A ver qué dicen a nuestro WhatsApp En la época que nació Merceditas Él era un hombre comprometido con su país Era difícil estar, estar todo el día con su hija Pero no hay dudas que la amó Como hija debe haberse sentido orgullosa Fue un padre ejemplar Hola chicas, por supuesto que fue un buen padre. Marisol, Dani, obvio que fue un padre, fue el padre de la patria. Por supuesto que fue un excelente padre, es un héroe de la patria. ¿Quién podría ponerlo en duda? Hasta escribió las máximas a su hija Merceditas. Si las pusiéramos en práctica, nuestra realidad sería muy distinta. Bueno, parte de lo que hablábamos recién también con Adriana sobre las máximas. Buenas tardes, ¿cómo nos haría falta un San Martín hoy por hoy? Grande por donde se lo mire, Paola, mira. De San Martín. Viste que por todos lados, Adri, tenés razón. Como siempre, excelente tema, muy fuerte las máximas para su hija. Fue muy buen padre, presente, disfrutó a su familia, a sus nietos. Buenas tardes, qué buen programa. Estudié hace unos años con mis hijas, con mis hijos las máximas, son geniales. Creo que fue un gran padre, el mejor que pudo ser, como intentamos todos. Eso nos dice Claudia de Godoy Cruz. Hola chicas y feliz día a los papás mendocinos. Siempre nos guiamos por lo que dice la historia, pero creo que fue una gran persona y un gran padre. Vivió una época complicada, pero siempre se destacó por la atención a su hija. Linda tarde nos dice. San Martín es un ejemplo de vida. Yo creo que fue un buen padre, sí. Yo te quiero preguntar, Adriana, porque acá tenemos buen padre, pero antes de terminar, ¿cómo fue como abuelo? Como abuelo, bueno, eh, la, la nieta mayor, eh, María Mercedes, Muere jovencita, uh -huh. a los 27 años, casi como, como remedios. Mira. Y después eh, Josefa, que va a ser su, su nieta, que de alguna manera eh, va a ser la, la nieta más indómita, eh, muere longeva, casi supera los 80 años y se queda a vivir en, en París. Ella, ella es la que no tuvo no, no tuvo descendencia. Uh -huh. Cuando nosotros, si nosotros vamos a, a la Basílica de San Francisco, a la Iglesia de San Francisco, ahí están, están los restos de, de Merceditas, de Mariano Balcarce y de María, María Mercedes, uh -huh. la nieta mayor de San Martín. Bien. En algún momento se, hizo en los, se hicieron los trámites para traer eh, los restos de, de Josefa, pero no fue posible. Ella está enterrada en, en, en Francia. Ella, eh, Josefa va a ser la que, la que de alguna manera siga con el, con el legado de San Martín. Eh, incluso en algún momento la casa donde había vivido con él sirvió como, como hospicio. Eh, y después en la Primera Guerra Mundial también sirvió como una suerte de hospital para los, eh, para los, eh, eh, los heridos. Eh, le llenaron la vida a San Martín sus nietas, le llenaron la vida. Y en el, en el testamento, él le recomienda a, a su hija eh, que, le, que las instruya eh, a sus nietas usa la palabra nieta en, en, en mayúscula, que las instruya eh, de la misma manera que él eh, ha, ha intentado instruirlo respecto de la educación. Las tiene presente muy las perfecto. tiene muy presente muy Adriana, muchísimas gracias. Bueno, resulta increíble. Desde 1986 en Mendoza, por ley, es el Día del Padre, eh, justamente en esta fecha, cuando el general don José de San Martín fue padre, ninguna otra provincia adhirió a esta iniciativa. Así es, así es. Bueno porque porque San Martín es muy fuerte y sigue siendo muy fuerte acá en Mendoza. Deberían haber adherido Cuyo, ¿no? Por lo menos. Y, y deberían haber adherido el resto de, de las provincias, porque lo que hizo San Martín por nuestra libertad no lo hizo ningún otro militar en aquella época. Bien. Gracias, Adri. Gracias a usted. Un placer. Gracias por recordarlo. Muchas gracias. gracias.